muy bien, continuamos, es muy importante movilizar la columna, no lo hacemos durante el, todo el día ahora, puedo hacer variaciones de estos ejercicios, y sí. recuerden que la columna en esta posición relajo más o menos tiene un, una angulación de unos 45, 30, 45 grados, depende de cada persona en la cual yo puedo moverme de este ángulo a este ángulo entonces puedo hacer el mismo ejercicio cambiando de ángulo Ahora, ¿qué puede ocurrir? Cuando cambio de ángulo, la cadera depende del nivel de angulación, va a ser más difícil de moverla. Este ejercicio yo lo estoy haciendo en un banquito, pero en la cama eh, se puede utilizar, sobre todo cuando uno se hunde un poco y hace el ejercicio, eh, ese no es, no es ningún problema para hacerlo en esa posición, porque se va a hundir un poco y uno se va a mover un poco más, eh, como si fuera en un barco, en la cama. Esta es una silla un poco muy dura. Generalmente lo puede hacer cuando se levanta. Ahora, ¿en qué otro momento puede hacer este ejercicio? Por ejemplo, cuando está en un restaurante. Yo lo hago mucho, creerán que estoy loco, pero necesito moverme. Bueno, ya vimos el ejercicio. Supongamos que estoy en un restaurante, en un café, en un bar y a veces uno quiere empezar a moverse. Yo lo hago mucho, estoy sentado, a veces estoy esperando y empiezo hacia un lado, inclino hacia el otro y contraigo, en la oficina, en la casa, apoyo mis brazos, apoyo mis brazos sobre una plataforma o sobre la mesa y empiezo a trabajar. Voy de un lado, voy del otro, voy de un lado. Bueno, por supuesto, trate de hacerlo disimuladamente. Uno está en este movimiento y uno empieza para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. ¿Cuántos puede hacer? Y acá viene la pregunta del millón, generalmente estos ejercicios los hago en todo momento que yo puedo hasta que me canso, cuando me aburrí de hacerlos o me cansé paro por un rato y después continúo. La idea es movilizar y cuando uno hace la contracción final ahí logra un poquito más de fuerza. No solo movilizar sino ahí es cuando contrae los músculos y agrega un poco de fuerza de hecho se me han marcado mucho más los músculos de la espalda y ha incrementado la movilidad de mi columna. Pensemos que eso puede liberar nervios que están atrapados y darnos muchos beneficios en el futuro. Siempre tenga en consideración que si un movimiento duele no hay que hacerlo. Pónganos un like, suscríbase, síganos en youtube, en facebook y en instagram y apriete la campanita. Lo vemos en nuestro próximo video.